Hola, ya volví, qué pena se nos interrumpió un poquito el live, pero vamos a esperar a que Sonia nos envíe eh, la solicitud. La voy a buscar de nuevo. Vamos a hablar de la bisutería para la salud, los beneficios que trae esta práctica para nuestra salud, ya sea física o mental. Una invitada muy especial que es Sonia González, que ella es la creadora de un grupo de Facebook muy bonito, y es Bisuterapia. Hola, terapia Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Ah, bien, muchas gracias. No me daba como la conexión, pero bueno, sí, aquí estamos. un no, no problemita. <risa> Les estaba contando, y mientras se unen más personas, le, de los beneficios de practicar la bisutería para la salud. Entonces, uh -huh. eh, tengo enterado que tú tienes una historia de vida muy bonita y que la bisutería mm -hmm. ha ayudado mucho con este tema. Entonces me gustaría que nos hablaras un poquito de esa historia y de cómo la bisutería ha ayudado a que tengas la vida que tienes en este momento. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias pues a todos también, a todos los que se conectan. Eh, sí, esta historia comienza, pues yo me remonto por allá como al año 2006, cuando siento pues una familia normal, una familia que tenía estabilidad económica, estabilidad laboral, eh, no había estabilidad emocional, todo era como un despelote, era un matrimonio raro. <ríe> Entonces, eh, con muchas, o sea, en realidad teníamos un... Mm, pues uno se va llenando de soberbias, uno se va llenando de orgullos, de equivocaciones, y eso definitivamente terminó en un divorcio, en un divorcio que se hizo por dos años. Seguíamos con estabilidad laboral, pero pues había una inestabilidad emocional, que yo creo que hasta muchas personas les, les pasarán cosas similares. Queriendo huir de muchas cosas, con mi hijo, que en ese momento estaba adolescente, queríamos subir de, co como salir del, del país. En realidad íbamos para Australia, nos dieron las visas para Australia, todo iba muy bien y eso ya fue, ya llevamos dos años de divorcio, eso fue a finales del año 2009, o sea, hace ya 10 años, sí. más de 10 años. Eh, cuando llegaron las visas, pues yo renuncié a mi trabajo, ya estaba bien, todo, modo venta en todas las cosas y justo la ponen esa lista ese momento. Lista. Sí, ya, lista como para, para irnos eh, a los, después de haber trabajado, eso fue un último día de noviembre, el año 2009 empecé el, 2000, el diciembre, recuerdo que fue el 3 de diciembre, el 3 de diciembre fui al médico y, y en ese momento eh, me dijo el médico que no le gustaba la bolita que yo tenía en el seno yo decía, Ay, ¿qué es esto? Eh, efectivamente me hicieron la biopsia, salió maligna, te, no tenía un tumor chiquito, tenía una cosa grande, un, como un aguacate porque medía 14 centímetros, por, pero sí tenía una cosa muy grande. Mm. Yo decía, pero en dónde estaba eso? Yo, pues, mi ignorancia en ese momento, o sea, siendo una persona inclusive profesional, que no sé qué, y yo decía, pero yo qué tan ignorante soy, pues, como en tantas cosas. No, en ese momento antes tampoco. Sí, claro, sí, antes de tomar también tantas decisiones. Entonces, en ese momento, pero así tenía que ser, yo digo que así tenía que ser, porque en ese momento que con, pues, o sea, divorciada, con una deuda económica, importante porque había pagado seis meses de la universidad en Australia de mi hijo y la mía, seis meses de hospedaje de él y el mío, él iba a estudiar y yo iba a trabajar y a estudiar pero pues y conseguir la visa había implicado también mucha parte económica entonces como que eso encima adicional sin trabajo ya y adicional pues con una deuda económica y enferma o sea ya enferma ya, no, o sea, yo ya había vendido un poco de cosas, ya había vendido la, la, el juego de algo. Al juego. Yo ya había vendido un poco de cosas porque mi idea era irme para Manizales, nosotros somos de Manizales, de ser irme para Manizales, un mes. Bueno, en esos ires y venires pues eh, fue el momento pues para que mi esposo llegara y dijera, no, esta es la oportunidad para que volvamos a hacer una familia, y yo lo miraba con una piedrecita, yo decía, yo no, yo no quiero, que es eso? O sea, en realidad ya teníamos muy buena relación, porque cuando nos divorciamos, eso es, no te quiero volver a ver en mi vida. Claro, cariño. Pero... Cuando nosotros estábamos en el plan de, de irnos para Australia, pues mi hijo tenía pues menor de edad y dábamos todos los papeles para él, entonces ya teníamos digamos que una muy buena relación en ese momento, Ajá, entonces sí. aprovechamos ahí y me decían, no, esta es la oportunidad para que volvamos a ser una familia y uno es, pero yo qué hago, yo me sentía maniatada completamente porque era volver a recordar todo un pasado, era volver a vivir un poco de situaciones que, que yo, yo no quería vivir y adicional pues necesitaba un tratamiento médico, eh, uh -huh. pero no tenía ya trabajo, digamos que la liquidación de ese trabajo ya era prácticamente para cubrir lo que eran esos gastos de, de, uh -huh. de lo que había sido la visa, o sea, habían muchas cosas por medio, la vida me dio un giro de 180 grados, sí. eh, en ese momento... Decidí que sí, que íbamos a volver a ser una familia, que tampoco fue fácil, al principio eso es, como les decía ahorita, eso del, el pasado se revive, eso, llegan un poco de cosas pues, que te quieren revolcar, Ajá. pero mi hijo necesitaba también empezar a estudiar, el, el, el, ya pues había acabado de, de, el colegio. Entonces, eh, volvió a ser como la oportunidad para que estuviéramos juntos, para que volviéramos a ser una familia, y entonces ya después empezó el tema económico, o sea, ya Ay, digamos que vivíamos bien, pero, pero había una necesidad también económica, entonces, eh, yo inclusive empecé haciendo postres, y los llevaba, día a, a que las, eran mis compañeras como de trabajo y, y de alguna manera me iba bien, pero era un tema muy cansado porque era un momento ¿Sí? ¿Ah? en tratamientos, en quimioterapias, en radioterapias. Entonces me cansaba mucho haciendo realmente los postres y la cocina de mi casa, ya la nevera era postres y postres. Bueno, un día llegó una amiga, que adoro con toda mi alma, y me dijo que, eh, que ella estaba haciendo bisutería. Y que y qué que rico que nos hiciéramos una tarde de amigas, que yo hiciera bisutería y yo decía, pues, no, o sea, yo pensaba que lo bonito era lo que se veía por allá en los almacenes, pero nada que ver lo que uno hacía, entonces yo pensaba que no, que pues, y entonces ella me, me insistía mucho, ella es de Manizales y ella me decía, es que mira, es que en Medellín vende cosas muy bonitas, entonces qué bueno que tú me compraras algunas cosas y compras también para ti, yo te digo que comprar, y yo le decía, yo te hago el favor, yo voy y te compro cosas y cuando vaya a Manizales, te las llevo. Pero no, yo no soy de hacer, pues, como manualidades. ¿Ah? Y no, ella me insistió, como que se hizo la boba con el comentario que yo le dije que no. Y de todas maneras me mandó la lista de cosas a comprar. Yo me fui para el centro de Medellín, Ajá. así, de tenis y de mucho Luigi. dije, eso como que en el centro es una cosa que hay que pilotearla sí. por todos los lados. Entonces, me fui para allá a comprarle a ella, y empecé a comprar las cosas que ella me dijo que comprara para mí. Y, y bueno, empecé como a meterme en ese mundo, y ¿Y cuando me fui realmente... ¿Cómo empezaste, Sonia? ¿Cómo? ¿Qué comenzaste a hacer? ¿Qué técnicas empezaste con qué con que hicimos? No, ella me, ella me enseñó, ella me enseñó a voltear el alambre, y ella me enseñó a hacer macramé. Ah, pero fue muy especial porque ella me, ella me decía, ay, tú sí sabías hacer esas cosas. Y yo le decía, no, yo no, tengo ni, yo no tenía ni idea. yo Bueno, entonces, digamos. Pero no es que, no es que o sea, yo les digo a las personas cuando dictamos clases, no tengo la primera alumna que se me haya ido sin hacer las cosas. Porque en realidad, eh, no, no sé, hay personas que sí tienen muchas habilidades y hay otras que se demoran un poquito más, pero, ni, o sea, esto es un tema para todo el mundo. ¿Cierto? O sea, no hay que tener destrezas así súper, súper marcadas, pues, para decir algo. Así. Entonces, eh, inclusive yo empecé a hacer unas camándulas, porque como est había estaba terminando una parte del proceso y yo tenía tantas personas a mi alrededor tan lindas como uh -huh. mí, yo, dije, no, les voy a hacer unas camándulas uh -huh. de regalo. Y después me se usaban en ese momento unos llaveritos para el celular, uh -huh. que era un cordoncito en hilo celular y le ponía en un Entonces, sí, dije, arriba". yo dije, no, yo les quiero dar de regalo eso a todas las personas que me han acompañado en este proceso. Entonces yo dije, no, no, eso es lo que yo quiero hacer. Empecé haciendo eso y empecé a regalarlo y me empezaron a llamar. Digamos que eso fue en el Instituto de Cancerología, que las adoro y las quiero mucho porque fueron casi mis primeras clientes junto con mi familia. Yo les regalaba eso, me empezaron a llamar, ay Sonia, qué gatico tan hermoso en ese llavero, es que mi mamá quiere uno. Y yo decía, ay, pero ¿cómo se lo regalo? Me decía, vénemelo. Yo decía, pero es que yo no vendo, vea y pues no lo que son. no sabía ni cómo cobrarlo. Nada. Mm -hmm. Y ahí mismo se fue. Diga, amiga, ¿que ¿cuánto cobro por eso? que me, les, me están diciendo que llegue, que todas quieren, en el instituto todas querían los diáveres para celulares yo me sentía más encantada o sea, yo sentía que, que Dios mío, pero yo cómo voy a, ir a vender si yo no vendo o sea, es que es una, una mentalidad total, como porque te tenía que llegar, o sea, si tu amiga no te insiste ajá uh -huh. sí. total, total Después empecé, o sea, empecé con mucha bisutería básica. Y, eh, eh, o sea, hay un bloqueo mental y a mí me gusta contarles esto porque, por ejemplo, una me dijo un día, Sonia, tengo, un, tengo una fiesta, ¿tú qué estás haciendo cositas? Y después empecé con areticos sencillos, o sea, era mero ensamble, mero ensamble. Uh -huh. Tengo una fiesta y tengo un vestido rojo, entonces yo quiero que tú me hagas un collar rojo bien divino. Yo me quedé mirándola, yo le dije que sí. Él me va a llamar a mi amiga, amiga, me están pidiendo, es que un collar rojo, pero el rojo, el rojo no se usa. Yo decía, el rojo, me pongo un vestido rojo con un collar rojo. No, yo creo que eso queda bien. <risa> Sin embargo, me fui para el centro, anduve buscando pepas rojas bonitas, cosas rojas bonitas. Yo no encontraba nada rojo bonito. Yo no encontraba nada. Y hay muchas cosas rojas muy lindas, pero pues, a mí, yo como que... O sea, yo me llené como de un problema en ese momento, como de un bloqueo. Yo dije, ah, ¡Uy Dios, no, yo Quiero. Yo no, no sabía qué hacer con ella. Pero, pero yo casi que <risa> le quería decir, ¡No, compres eso en otra parte! ¡Váyase para un almacén! Bueno, entonces, miren que de un problema es como sale una oportunidad. Yo dije, y yo me quedé pensando, ¿por qué tiene que ser rojo? No, yo le voy a hacer un collar plateado y un collar dorado. Ella verá cuál de los dos es como. Tranquila, y le dije: Mira, te traje dos opciones, entonces tú eh, llévatelos. Yo te los llevas y, y, y mídetelos con el vestido, porque yo creo que el rojo no te iba a combinar, entonces más bien un plateado, un dorado, ya tú decides. Siempre. La sorpresa fue que me compró los dos, porque los dos le parecieron divinos y ella ya no sabía qué hacer. Entonces, como de problema, miren que salió como una oportunidad, y así yo dije: No. Esto necesita capacitación, esto necesita... Entonces uno empieza a consumir internet, Ajá. YouTube, consumir un, un poco de cosas. Eh, sí, ya llegó el momento en el que, que decidí profesionalizarme un poquito y empecé a comprar cursos de bisutería, empecé a asistir a clases también de bisutería. Ahí fue donde nació, donde nació otra de las otra de las líneas que empecé, que quise mucho, que es la de tejidos. Hice muchos tejidos, aquí yo les tenía como muestricas, sí. por ejemplo, Ay, tejidos como estos, tejidos como estos, inclusive como estos, que son es un corazoncito. muchos no, mucho los tejidos y me entretenía demasiado. Ahí fue donde empecé a ver cómo, me, cómo favorecía a, a, a, como mi salud mental. Ajá. Pero a la par de que me beneficiaba en mi salud mental, también me estaba beneficiando en mi salud física. Porque yo salía de quimioterapias, yo salía de radios, yo salía de cirugías Tuve un año que tuve muchas cirugías centradas aquí. Bueno, entonces, entonces, cada vez que yo salía de, de esto, yo me ponía a trabajar. Yo me ponía a trabajar. Yo salía, inclusive yo llegaba a mi casa y me decía. Ay, no, pero usted viene, acaba de salir de la clínica, no, ¿qué se va a poner? ¿Qué va a hacer? Descansa. Esta es mi forma de descansar. Sí. Obviamente hay momentos muy incómodos en los que ni haciendo bisutería, pues, uno se halla. Pero en realidad, eh, sí me ayudaba mucho. Entonces empecé a encontrar todos los beneficios que esto tenía como terapia. A su vez que terminaba generando ingresos como en el caso mío, claro. ¿cierto? Que también ingresos económicos. Eh, bueno, ¿ahí cómo vamos? Bien, nos están preguntando, eh, ¿qué, ¿hace cuánto llevas eh, ya con tu emprendimiento? Sí, el, el nombre de Sonia González Accesorios ya lleva 10 años. O sea, la marca de accesorios que, digamos que eh, en este momento realmente la línea principal es la de alambre. No les termine ahorita de decir que yo empecé con tejidos, pero los tejidos, mmm, digamos que me representaban mucho tiempo y no son tan valorados económicamente, desafortunadamente, porque hay tejidos que te pueden demorar, no sé, 4 o 5 horas, eh, frente al alambrismo, el alambrismo lo quiero ah, muchísimo, que no es también estudié bien. alambrismo, viajé inclusive hasta Venezuela para el alambrismo, y fue muy chévere, porque porque digamos que lo hago más rápido, no, mi esposo también estudió, o sea, sí. ya mi esposo está inmerso completamente, él es también joyero, estudió digamos que en el SENA, y él es muy experto también en alambre entonces, digamos que se volvió que un complemento familiar Exacto. y nos dedicamos mucho más al alambre, aunque en este momento, pues, como para las clases que estamos dando y en, en YouTube, y nos volvimos otra vez, pues, como a los tejidos, pero en realidad nosotros trabajamos mucho también el alambre, miren por acá, por ejemplo, este es un sol, Ay, esto, es un Ajá. esto es un corbatín, la pulsera que yo tengo, los aretes, eh, miren por ejemplo esto aquí se ve ah, está todo esto es alambre todo esto es con alambre incluso yo trato mucho de las cosas que hago en, siempre las involucro en el alambre por ejemplo esta miren esta parte de acá todo esto es alambre pues nos pasamos mucho al alambre y nos gusta mucho como, pues, como en alambre ¿Cómo? Uh -huh. Bueno, ahí nos quedamos pues como, como con, con alambre, eh, sin embargo, eh, y ya después después de, o sea, la marca lleva 10 años, pero en eh, Bisoterapia, que es la otra marca que tenemos, Bisoterapia lleva también, eh, ya va a cumplir 9 años. Después de esto, digamos que uno de los, pues, o sea, hemos, nosotros hemos superado diferentes adversidades, eh, digamos que la física o la, la, la condición médica, pues mía, digamos, fue importante, pero llegaron otras adversidades, como por ejemplo que a mi esposo lo despidieran de la empresa donde iba a cumplir 30 años de trabajo. Entonces, Ay, entonces, no, no, no, entonces ahí... Yo vivía, vivía muy cómoda haciendo mis cositas y guardando mi platica prácticamente en el bolsillo, <risa> eh, porque realmente pues mi esposo era el que soportaba como toda la economía del lugar Obviamente yo, yo tenía pues como, como el ahorro y yo ya compraba mis propias cosas, mis pasajes, sí. pero yo estaba ahí guardando, guardando, porque sí da, o sea, si uno es juicioso, la bisutería sí da. Sí, Entonces, claro. tengo una oportunidad de negocio impresionante impresionante o sea la gente no nos cree la gente no nos cree o sea yo he ido a fe participamos en ferias hemos salido inclusive de manera internacional eh, y, y no o sea realmente nos hemos costeado viajes la universidad de mi hijo toda la universidad fue toda con la con pisos usted, de ¿Sonia? todo todo es que la gente cree que uno hace cositas ahí lo que pasa es que hay que profesionalizarse, ¿cierto? Hay que capacitarse. No hay la constancia que has tenido durante tanto tiempo. Sí, hay, hay que, que visionarlo, o sea, hay muchas cosas. Hay personas a las que no les gusta esa parte, uh -huh, porque sí. les gusta más es hacer, hacer y hacer, hacer, ¿cierto? Pero pueden buscar otras personas que les ayuden a vender, un hijo bien piloso, una persona que esté estudiando por ahí mercadeo, bueno, cosas por el estilo. O hay otras que dicen definitivamente no, es que eso no es lo mío, yo lo hago solamente por terapia, que también es muy válido. Digamos que en mi caso fueron las dos cosas, ¿sí? Mi, mi profesión es de administradora de empresas, entonces no es que me quedara más fácil, pero yo veía como la necesidad también de generar ingresos, entonces siempre estaba como en función de, de asistir a las cámaras de comercio, que me encantaban las capacitaciones de la cámara de comercio. Un día, gracias a, por ejemplo, gracias a las capacitaciones en la Cámara de Comercio, un día nos dijeron en una reunión, va a haber una rueda de negocios y a la gente le da pereza, literalmente pereza, ay qué pereza eso, no sé qué. Nosotros nos inscribimos, resultamos en una rueda de negocios pues aquí en Medellín, digamos que fue importante, pero lo que fue lo que se vino después. Después me llamaron y me dijeron, Sonia, hay una feria en Corferias, Bogotá, y queremos que tú vayas con todos los gastos pagos, y era un día la feria, y, y, y con todos los gastos pagos, con hotel, con absolutamente todo, eso fue por Pro País, creo que fue, llegué a Corferias, y ese día, eh, fueron tres horas prácticamente de feria, en tres horas yo vendí 850 mil pesos. No, qué grano por Entonces... Claro, yo veía, yo veía, yo posteaba mis fotos, porque también las redes sociales ayudan, yo posteaba, mí, aquí en Coruveria, y me decían, pero usted sí es de buenas. Pues me sí sí. Ajá. ¿Cómo? Ay, te te pero cómo me llamaron a ti, a mí, ¿por qué no me llaman? Cosas por ese estilo, sí. sí. Entonces, yo creo que hay que aprovechar mucho, mucho como las oportunidades que hay en el camino para eso. Claro. Eh, ¿Cómo llegó el grupo de bisuterapia, el grupo que tienes en Facebook? Bueno, el grupo que tengo en bisuterapia, primero que todo fue, o es, un canal en YouTube. Ajá. Cuando tuve mi tercera recaída de cáncer, eh, que eso fue en el 2015, yo venía muy cómoda dictando clases, talleres. O sea, yo quería tener una escuela de bisutería aquí en Medellín. De hecho, Ajá. pasamos de un almacén a, a, una, a una casa, en donde yo quería tener diferentes, o sea, ya teníamos muchos cursos, ya tenía otra profesora, eh, que había cursos de macrame 1, macrame 2, alambrismo 1, alambrismo 2, tejidos 1, tejidos 2, y todas empezaban con ¿Una academia? Sí, claro, yo quería tener una academia de bisutería, de porque ya se llamaba visuterapia, eso fue en el 2015, pero ahí la vida volvió y me sentó ya tercera recaída en cáncer, ya eso me hizo una metástasis pulmonar y ya queda uno. Y yo le decía al médico bioenergético, yo le decía, pero es que yo creo que eso es mi misión en la vida. Y él me decía, pero, pero es que, no sé, ya, ya cuídate tú, porque me parecía muy rico reunir a las personas. Pero mira, cuando uno dice visoterapia, entonces las personas que se reunían alrededor eran las personas que necesitaban una terapia. Acabé de quedar divorciada, tengo un hijo llevado en las drogas, eh, acabo de quedar viuda, eh, a mí se me murió mi mamá, que era mi vida entera. Entonces esas eran las personas que se estaban recogiendo alrededor. Yo quería a veces tener una cripta y no involucrarme con todo lo... pero era un momento tan rico era un momento tan bueno y yo sentía que era tan fabuloso para todas las personas pero a mí yo no podía ser como indiferente como a todo eso, entonces yo necesitaba un poco de salud mental entonces decidimos decidimos que no que, que no y, y empezó todo a desbaratarse, la niña que estaba conmigo ya se tenía que ir para otra cosa, empezó todo a desbaratarse yo decía no, ya lo último que a mí me queda de vida, o sea hace cinco años Pensaba que lo último que a mí me quedara de vida, ya era como relajarme para mí. Entonces decidimos únicamente quedarnos con la marca de accesorios eh, y dejar terapia a un lado. Sin embargo, empieza todo el mundo a llamar. Hay claro, preguntas las clases. un sí, espacio como para expresar tus sentimientos que de pronto en otros espacios en la casa no se puede? Por ejemplo, encuentras amistades. Bien. Bueno, entonces ya decidimos hacer un canal en YouTube. Yo, yo dije, no, voy a hacer las clases tal cual como las dictamos el primer taller, que es el básico, tal cual como lo dictamos en, eh, aquí presencialmente, lo vamos a hacer y lo voy a dejar en YouTube. Y eso se fue convirtiendo en una bola de nieve, en una bola de nieve. Entonces el canal empezó a crecer mucho porque a la gente le gustaba mucho todo lo que era todo lo que estábamos enseñando y que era una clase como sin secretos, era como un, un curso de verdad completo claro, que, sí. y de las cartas, o sea, lo trasladamos completamente. Entonces, um, después empezamos a, bueno, también ya está el otro curso que es de alambrismo 1 y también en este momento está terminando de salir el curso de, de tejidos, que son los accesorios que les estaba mostrando ahorita. Entonces luego surgió la idea del libro, Nació la, también el libro Visoterapia, y, eh, y, en, y en esa misma medida, pues se fue consolidando mucho el marco conceptual de visoterapia, que lo llamamos entretenimiento y sanación a través de las manos, que te trae muchos beneficios terapéuticos: paciencia, tolerancia, eh, habilidades motrices, eh, o sea, son una cantidad de cosas que te están favoreciendo a ti como persona. Nosotros al principio. Eh, lo llamábamos, o sea, yo decía que eso era entretenimiento total. Ahorita ya lo llamo más una meditación activa. Entonces, esa es una manera de meditar parte de tu día. Así como las personas que hacen yoga, que hacen yoga un ratico, entonces también la visoterapia es como una meditación, pero activa, porque está conectando el cerebro con las manos. Uh -huh. Nos hemos basado en dos conceptos muy importantes. Uno es el del arte terapia. Arte-terapia es algo que nació en el siglo pasado, en donde las personas encontraron que combinar psicología con arte ayudaba mucho a las personas, sobre todo a las que tenían depresiones, a las que necesitaban concentrarse, ¿sí? Entonces esa parte de arte-terapia es muy importante. Y hay otro concepto que es un poco más moderno, eh, se llama la teoría de flujo. Esa teoría de flujo es de un señor que se llama Mijail Csikszentmihalyi es un profesor de Universidad de Chicago, todavía vive, y él dice que uno se mete tanto, tanto en algo, que termina tan concentrado en algo, que pone mente y cuerpo a trabajar en algo. Él pone un ejemplo de un médico cuando está en un quirófano que puede pasarle tres, cuatro horas, y él está operando y cree que pasaron cinco minutos. Como que yo, sea, lo, yo... también de tu, de tu alrededor, de, de pronto de los problemas que tenemos en la casa. Por supuesto, entonces eso es lo que nosotros hacemos muchas veces con bisutería. Muchos se podrán, muchos se podrán sentir identificados con que se sientan a trabajar cinco minutos y terminan una hora y no se dan cuenta. Ajá. Obviamente eso también tiene sus desventajas. Ah, okay. Porque, por ejemplo, uno trabajando tanto tiempo en algo, entonces la posición ergonómica se va volviendo que tú necesitas pararte hacer pausas activas, necesitas mirar los ojos, oh, que a llevar a todos, okay. que no sea la Necesitas entrar al baño, bueno, entonces, porque si no entras al baño ya te van a asistir, si cuántas veces somos, ya voy, ya voy, no aguantándose las ganas de ir al baño, y que ni cuenta se da, o la comida, no, no, ya, mejor que mañana uno está haciendo y haciendo, cuando menos que sal das 12 y la hora del almuerzo, entonces eso está haciendo más largo. Entonces, uh -huh. yo creo que se queden totalmente identificados con eso. Entonces, digamos que entre comillas esas son unas pequeñas desventajas de esa teoría de flujo en donde uno se está tan inmerso ah, en una. Está idea. En el, en el diseño. Pero, pero lo que, pero los beneficios que tienen, o sea, sabiendo las desventajas, los beneficios que tienen son grandísimos, porque imagínense que tanta la satisfacción que generan en el ser humano. Es la tanta la, cuando la concentración pasa en las manos, está la loca, como la llamamos por ahí, se olvida de, de, de dolores físicos, de dolores, no sé, de situaciones cotidianas malucas, el vecino me miró feo, eh, no sé, peleé con mi marido, no, cualquier cantidad de cosas uno las está aislando. Y a su vez, cuando está terminando el producto, se está llenando de mucha satisfacción y el cuerpo está recibiendo serotonina. Claro. Eso sí es algo médico. La serotonina es la hormona de la felicidad. Sí. Hay como tres hormonas de la felicidad, pero la serotonina es la que más, la visoterapia es la que nos lleva a cortar esa serotonina, porque nada más fabuloso que terminar un accesorio y decir, wow, yo y lo dije". Como lo pensaste desde un principio y que te esforzaste. Claro. Por supuesto. Y ahora, ¿qué tal cuando uno se lo vende a otra persona, de otra persona lo compra y es todo fascinado con el accesorio? Y uno es ay, wow, yo lo hice, mira cómo le queda de bonito y mira cómo lo luce y me lo pagaron. Sí, o sea, todo es eso es Y que tiene todo un eso se... que tú lo ves retribuido también. Mm, se cortó. Que también tiene un valor que tú cuando se lo das a la persona y ella te paga si tú dices, mi trabajo sí. vale. Claro, claro que sí. Entonces, o, o, no, o no solamente para las personas que hacen para vender, también para las personas que lo hacen como regalo. Por ejemplo, uh -huh. para diciembre, que es una época muy linda, en donde tú puedes dar algo que lo estás dando hecho por ti, y tan rico cuando la otra persona lo luce, uh -huh. cuando la otra persona uh -huh. no se lo quita, porque le encanta. Eso genera muchas, muchas satisfacciones y de verdad que son muchas, muchas, muchas más las, las satisfacciones que tiene. Y cuando yo hablaba de arte terapia, yo me refería a, toda, a todos los artes manuales, ¿cierto? Por ejemplo, el, la pintura, la escultura, muchas otras cosas. Pero rescato muchísimo que vi su terapia tiene muchas ventajas frente a las otras, frente a las otras artes, entonces, por ejemplo, genera satisfacciones más rápido, no es lo mismo que hacer una escultura que me demore días, o una pintura que me demore días. o como yo mismo pongo el ejemplo de una colcha en patchwork, que también es una manualidad, pero eso te demora un poco de tiempo, entonces, es en que en realidad son muchas las ventajas frente a otras manualidades. Por ejemplo, no requiere, las, me, me tocó anotarlas para que no se me olvidaran porque a veces me despido, ¿no? no requiere de grandes inversiones. En realidad no tienes que comprar una cantidad enorme de cosas, yo creo que con unas poquitas podrías empezar. Es fácil de aprender, aunque como les digo, a unas personas les queda mucho más fácil entonces, a otras, pero todas aprenden, genera satisfacciones rápidas, no se trabaja necesariamente con materiales tóxicos. Hay, hay unas técnicas, por ejemplo, las técnicas epóxicas y todo eso, que trabajándolas con mucha seguridad no tienen ningún problema. Pero en realidad los materiales en bisutería no son nada tóxicos, como trabajar, por ejemplo, con muchas pinturas o con otro tipo de cosas en otras Ajá. Digamos que no requieren de muchas estrategias comerciales para, para la venta, hay personas que no les gusta vender, no saben cómo vender, pero uno se pone las cosas y yo me voy para una reunión familiar, una con amigas, y a mí me empieza, eso lo hiciste tú. <risa> eso lo hiciste, Ay, yo quiero unos, mira, yo quiero unos, pero que estas pepitas sean, no sé, rojas, verdes, no, no, algo por el estilo. Entonces, mira que el primer círculo como de ventas, eh, realmente es algo que es que nos... más familiar y que se puede dar. El mercado es muy amplio, las mujeres somos muchas y somos muy antojadas, entonces realmente el mercado es muy amplio para hacer pisotería, eh, hay materiales diversos, como por decir algo, hay quien pueda, quiera trabajar con unas pepitas plásticas, o hay quien quiera trabajar con unas pepitas en piedras naturales, ¿cierto? Entonces obviamente las pepitas plásticas te van a salir más económicas que las otras, pero hay mercado para estas plásticas y hay mercado para las piedras naturales, entonces el mercado y los materiales son más diversos. No se necesita un gran espacio de trabajo. Tú lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa, si no tienes un espacio destinado hasta el mismo comedor que sirve. Entonces, ahí digamos que hay facilidades para eso. No requiere mucho esfuerzo físico. En realidad, poquito, tú Hola, que tú sepas manejar bien las técnicas. Por ejemplo, yo no sé por qué... Eh, cuando abren y hicieran argollas que es un movimiento tan simple como estos pero no, se empeñan en hacer abrir argollas así, en cerrarlas así, en lastimar la mano entonces mientras tú tengas técnicas adecuadas, sí, claro. realmente realmente, tú puedes perfectamente trabajar muy bien eh, mmm, no, pues que despierta la creatividad y, y todos los beneficios terapéuticos pues de los que yo les había hablado pues, también porque de pronto a veces eh, no sé, las personas mayores que ya están en su casa se quedan pausadas, entonces necesitan trabajar su cerebro, necesitan poner a, a sus manos a trabajar también y esto es una terapia, como tú lo dices, nos puede ayudar mucho en ese tema. Claro que sí, y esto no es solamente dirigido a las personas enfermas que dicen, no, es que esto solamente, no, no, esto es una meditación realmente activa y es en pro también siempre de nuestra salud mental. Inclusive eh, para nosotros decimos que mucho que para las amas de casa rico porque desde la casa pueden trabajar y pueden atender también su hogar o así, también para los cuidadores de enfermos, personas que todo el tiempo están con, con cuidando a un enfermo, pues que sea una manera de, de, de estar pues activos y de y de, sí, de, de, de, de generar también ingresos o por lo menos estar productivos y estar entretenidos pues en algo. Ay entonces pues no las ventajas terapéuticas la verdad es que sí yo considero son que infinitas, son pues, puedo investigar sobre el tema y son infinitas las, las los beneficios que tienen mm -hmm. no solo la bisutería sino muchas manualidades también sino que de pronto la bisutería es muy, da muchas facilidades en materiales como tú lo dijiste entonces las personas que están queriendo aprender eh, los invitamos porque es un arte muy bonito y que les puede generar sí. diferencia. Por supuesto, sí, así es. Ay, Sonia, muchísimas gracias por compartirnos esta historia tan bonita y que a muchas personas, como lo estoy viendo aquí en los comentarios, se identifican con esto y que te felicitan por ser tan constante, muchas porque son gracias. muchos años en los que tú has trabajado todo este tema. Y no solamente en la bisutería y en venderla, sino que también ayudando a las otras personas. Como tú le dijiste. Sí. Gracias. Que tú me hablaste del grupo y a mí se me olvidó, qué pena. Ay, <risa> nació el canal de YouTube, después nació el libro y también nació, qué pena, ya hasta te interrumpí. Pues. Nació un grupo en Facebook Ajá. que se llama Bisutería Colombiana. Ese grupo es como un valor compartido, es una manera de que unas personas, de que, de que, que, contribuyan unos y otros. O sea, sí. todo lo que se promueve ahí, todo tiene que ver con bisutería. Entonces, están proveedores, están proveedores, personas que, que quieren aprender, están personas que quieren enseñar. Entonces, alguna persona hace una pregunta, o inclusive, ¿en dónde consigo este raje? Y siempre van a aparecer personas, cómprenlo en tal parte, yo lo vi en tal otra. Entonces es una manera como de de generar un valor compartido pero entre todas, a veces piensan que yo soy la que debo darles respuesta a todos y no la idea es que sea un grupo que sea entre todos, yo me colapso, yo mantengo el, el, el, la verdad la bandeja de entrada la mantengo colapsada porque me hacen muchas preguntas a nivel interno y ya no las puedo ni, ni responder y ahí me perdonan las personas que me preguntan tanto pero, pero la verdad es que para eso está el grupo, solamente temas de bisutería, eso sí, no manden las cadenas, no, no manden que estoy vendiendo una casa, que estoy vendiendo bolsos, que estoy, no, que estoy cursos de maquillaje, no. súper selectivo, todas las autorizan, todas las aprobaciones se autorizan y también para las personas que tengan un Facebook creado de más de un año. Las que lo tienen recién creado todavía no se están autorizando. Eh, digamos que el grupo no es que tenga mucha seguridad, pero ese es un pequeño filtro para, para cuidar un poquito el grupo. Sí, y creas comunidad, porque eso es lo más importante de las redes sociales, uh -huh. conectar con las personas y crear como ese espacio en que... No solamente comprar y vender insumos, sino que también decir, mira, hice esto y las personas comentan, ¡ay, tan bonito! Todo eso como que llena a las personas de mucho entusiasmo y a seguir adelante sí. con sus sueños No, y yo me quedo sorprendida. A mí me, a mí me escriben y me dicen, por ejemplo, los negocios que han hecho... <risa> Por el lado del, de, del grupo, yo digo, ay, wow, gracias a Dios, gracias a Dios, de verdad que le sirve, le sirve como, como toda, la, toda la interacción que se genera. Entonces, y no solamente a nivel de las personas que hacen bisutería, realmente a nivel de proveedores también, me parece muy importante que haya como muy buena interacción y a nivel de las profesoras. Entonces, no, también hemos, por ejemplo, este mes generamos una agenda académica, todo el mes tuvimos capacitación, o sea, primero hubo, un, eh, por ejemplo, los martes se hicieron accesorios y los jueves hay charlas. Por ejemplo, la de hoy es una charla de Canva cómo, cómo va a ser pública O sea, van a hablar un poco de eso, porque eso es un tema, todos los temas son muy extensos. Ajá. Entonces lo que hacen es darles como un brochacito y generarle la inquietud a las personas. Entonces hay personas que se vinculan con el grupo en todos esos aspectos. Entonces, no, qué rico. Qué rico, el grupo es muy bueno para todos. El, el, el grupo se perdón. El, el grupo se encuentra en Facebook, me preguntan cómo se llama, se llama Terapia. Eh, ¿Cómo te encuentras? Bisutería Colombia Bisuterapia. O sea, bisu y, el, el, el nombre Bisuterapia se hacía muy, lo pusimos de último, porque realmente la gente no lo va a encontrar muy fácil como Bisuterapia, entonces más bien lo pusimos Bisutería Colombia Bisuterapia, así lo encuentran en Facebook. Y le envían la solicitud a Sonia y Sonia pues hace sus filtros y los hace eh, también en uh -huh. Instagram se encuentra como eh, esta cuenta con la que estamos uni, eh, unidas, que es Bisuterapia 1. Sí. Ajá. Para que la sigan y vean todas las charlas, por ejemplo, las charlas que estás dando, que ya nos contaste, son súper interesantes, y no solamente se habla de bisutería, sino también de herramientas que les pueden ayudar en todo Total. el ámbito del emprendimiento. Uh -huh. Exactamente. Entonces, Pero pues, sí que ahonden, ah, que ahonden en el tema de bisutería. Sonia, también me preguntan, eh, ¿dónde consiguen el libro? Ay, el me, libro? Pueden escribir en la, me pueden escribir en las redes sociales y nosotros lo estamos enviando. Solamente hay una librería eh, que lo vende aquí en Medellín, que se llama La Contista, eh, pero por temas de pandemia y todo, pues todo el tema, digamos que por distribución en librería se frenó. Pero mm, nosotros mismos lo estamos distribuyendo y también tenemos el libro digital en Amazon, también nos encuentran Pisoterapia en Amazon y ahí mismo los lleva el link. Ahí vale 2.99 dólares vale para el libro. Es digital y es sí, muy colorido. Sí. Ay, muchísimas gracias, Sonia, por acompañarnos en este en vivo. Ah, o a sea, ustedes, muchas gracias. Y esperamos volvernos a encontrar. La verdad, todas las, las personas que nos están como comentando te están felicitando por eso. Ay, tan lindo expresar tanto tu, tu vibra tu buena vibra tus, tus buenas felicidad Ay, muchas gracias Laura, muchas gracias un abrazo para todos los que se conectaron gracias, gracias, gracias desde el alma entonces nos vemos en una próxima ocasión este live va a quedar guardado por si lo quieren volver a ver y nada, nos vemos en, una, en otro live Muchísimas gracias. Un abrazo, un beso para todos. Chao.